Hola, en este video les quiero compartir cómo aprovechar los beneficios de los cursos gratuitos que tenemos por parte del TEC de Monterrey o la Alianza de la Triada. El paso número uno es entrar al site de Programas de la Triada y después darle clic en unirnos con el login. Ahí nos va a preguntar si queremos entrar con un mail y password. Aunque nosotros tengamos nuestra cuenta, para poder tener los beneficios del TEC, es importante hacer login con Tecnológico de Monterrey. Una vez que estamos ahí, después nos va a pedir nuestro usuario y contraseña, ya sea de alumno o de maestro. Entonces ponemos nuestros datos. Y le damos Iniciar sesión. Esto incluye también Exatex. Entonces ya una vez que estamos ahí, Podemos hacer eh, una búsqueda a través del catálogo, ¿verdad? O podemos entrar por aquí y, por ejemplo, si le damos clic a este que tenemos aquí, nos va a decir si lo tenemos eh, gratuito o patrocinado por el Tecnológico de Monterrey. Esto quiere decir que podemos obtener el certificado sin tener que hacer los pagos correspondientes. Si no tenemos esta leyenda, quiere decir que no esté incluido en el paquete. Espero que este video sea de gran ayuda.